Continuamos, continuamos Carolina. en su espacio de mañana. Ahora te toca a ti, Carolina. Sí, eh, eh, <risa> no tenemos el suficiente tiempo, pero queremos, a propósito de los diferentes acontecimientos que hemos venido nosotros observando, y escandalosos acontecimientos, podríamos decir, que hemos venido nosotros eh, visualizando en los últimos meses y en las semanas recientes. Y casi no se habla de César el abusador, como que han mermado las aguas. Y la pregunta es, ¿dónde está César el abusador? A raíz de todo este tema eh, que nosotros vimos hace unos días y las riquezas exhibidas por este señor y por muchos de los que están en sus círculos, que tú dices, bueno, pero ¿cómo lo logran? ¿Cómo consiguen el dinero? ¿Cómo es posible amasar tantas fortunas, eh, una fortuna de altos niveles, si usted no es un jeque árabe, no es un pelotero, como en el caso de Dotel, no es un deportista que ha conseguido grandes millones. Y esto nos llama la atención y nos gustaría hablar a propósito de que sale a la palestra y nosotros como comunicadores pensamos, y este proyecto que cursa en el Congreso Nacional, en las cámaras legislativas y que no ha sido aprobado, la ley de extinción de dominio. Y tú dirías, bueno, ¿qué es esto? Esta ley lo que busca es, quitar todo ese dinero que se consigue o que se busca o que se logra amasar a través de actos ilícitos, entre ellos el narcotráfico, entre ellos usted apropiarse de los bienes del Estado a través del ejercicio de su función. Y nosotros diríamos, bueno, es que es muy bonito usted ser un narcotraficante, es que es muy bonito usted ser un funcionario del Estado, que se embolsille una gran cantidad de dinero y que luego usted puede ser sometido. Como recuerdan ustedes, es el caso Quirino, que los familiares andaban reclamando sus bienes, como el caso de César el Abusador, que si es extraditado y viene a República Dominicana, siga igual de rico a través de esta ley que aún no es aprobada en nuestro país, que busca quitarle los recursos o ese dinero conseguido de manera ilícita. Hay otro caso también, eh, de esta compañía de carpeta, de, de La Rúa, que busca, o que ya está en los tribunales solicitando que le entreguen uno de sus yates valorados en miles y miles de dólares. La Barbie, así es, la Barbie, así es que se llama el yate de este señor. Pero qué bonito es, qué bonito es usted hacer todas las fechorías en contra de un Estado, de la sociedad, de dañar a los jóvenes pero en el caso ese, del narcotráfico. Ese yato ya estaba incautado por la DEA, dicen. Eh, aparentemente está aquí, creo que está aquí. Está el caso en los tribunales, porque no es directamente de la Rúa que lo está, lo hacen a través de la compañía, pero sabemos que son compañías fantasmas que lo hacen para hacer sus diabluras. Y ante todo esto, yo me pregunto, y le pregunto a los amigos televidentes. Ah. Ese es el yate de Díaz Rúa. El Yo creo de la que era Rúa. El yate del de abusador. De, no, del abusador, no, el de la Rúa, la ah, Balbi. Okay. La okay. Balbi, así que se llama, o la Barbie. Él lo quiere, patrón. Lo quiere. Ajá, entonces, ante todo esto, tú te preguntas, tú causas un daño a los jóvenes en el caso del narcotráfico. Dañas instituciones porque sobornas, compras influencia. Cuando es a través del Estado, tú corrompes. Tú corrompes todo lo que tiene que ver con ese ejercicio sano, identificado para lo, lo mejor de la sociedad, que es lo que se debe de hacer a través de la política. Tenemos a este hombre que, como tú dices, Fulvio, nos debe de dar clases de cómo convertirse en multimillonario, pero no solo es el caso de él, de Gonzalo. También tenemos que decirle esto a Felipe Bautista, tenemos que decirle esto al, al presidente de la Cámara, es el Camacho. Eh, no, eh, no, a Radamés Camacho. Camacho. No, no, a la mayoría o sea, a del a todos. Entonces, en este país, la ley de extinción de dominio, para que sea más claro, quitarle los bienes a esos malhechores, debe de ser aprobada. Debe de ser aprobada. ¿Por qué? Porque no es posible que todo el mundo siga haciendo lo que quiera para conseguir dinero de la manera en que sea. Y que no... Primero es que no hay un régimen de consecuencia y en los pocos casos que lo hay, la gente queda millonaria y son hasta respetados y grandes señores que gozan de esa algarabía que se le hace cuando usted es bien rico, cuando usted va a esos pueblos, en el caso de los funcionarios, a llevarle esos, esas funditas, a llevarle... Hasta a llevarle lavadoras. Es con el dinero del pueblo. Y continúan siendo ricos y haciendo y utilizando sus influencias porque quedan con todo el dinero que se robaron en el Estado, en el caso de los narcotraficantes como Quirino y demás. Entonces, ante todo esto, mañana nosotros vamos a hacer algunas puntualizaciones eh, específicas de este proyecto de ley que debe de ser aprobado en las cámaras legislativas. Muchísimas gracias, Carolina por este enfoque de tan importante tema y decirles a ustedes que por hoy hemos llegado al final de mañana y recordarles que mañana es una cita obligada aquí en De Mañana. De mi parte, Fulvio Ureña, feliz resto de día. Muchísimas gracias. Buenos días a